Más que claro y evidente. Sospechas, escándalo y un duro revés para Matías Morla y Diego Maradona. Un nuevo escándalo explotó este miércoles en la familia Maradona. Jorge Rial sentó en su programa, Intrusos, a tres de las hermanas de Diego que estuvieron acompañadas y al parecer, asesoradas por el abogado del 10, Matías Morla. Y la presencia de las mujeres, que destrozaron a Dalma, Gianina y a Claudia Villafañe generó sospechas. Mira los comentarios que explotaron en las redes sociales al final de la nota. Esta tarde, Kitty Lili y Ana Maradona generaron un terremoto en intrusos con sus comentarios sobre la vida del 10. En la charla destrozaron a Dalma y a Giannina Maradona. Por supuesto, el principal blanco de los dardos fue Claudia Villafañe. En las redes sociales, el hashtag Almohadilla a los atros Maradona e Almohadilla Intrusos fueron trending topics. Sin embargo, la visita de las hermanas del DT generó algunas sospechas entre los televidentes. Kitty afirmó sobre Claudia que, le decía a Diego que si él las reconocía, iba a perder vínculo con sus hijas.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 En las redes, las palabras de las mujeres Maradona fueron contraproducentes en cuanto a lo que hace imagen pública y simpatías por el diez o por Claudia. ¡Qué mal te salió, Morla! ¡Pero mal, punto mal! ¡Sí! exclamó una usuaria. Las hermanas cruelas de Bill del Dragón Maradona, ahora son recul, cool punto y calzón con la rocha. impresentables estas mujeres. Una vergüenza que hayan estado todo el programa con esas conventilleras, agregó otra. Morla dice Diego dio la orden a la las la atrás Maradona qué vergüenza dan esas mujeres, Mandadas a hablar y criticar a sus sobrinas, lamentó una usuaria. Telanas de Diego Diegote, las únicas Q fueron al casamiento de Dalma Maradona, fueron las Q no necesitan Q, las mantengan, las Q estuvieron en Intrusos, están mantenidas XL, es más Q claro y evidente. A mentir a otro lado, agregó otra. Mira algunos de los comentarios que explotaron en la red.